para hoy día sábado, segundo día de la campaña por el decimoquinto aniversario de la iglesia pentecostal a cosecha de este lugar de milagro vamos a cantar a Dios el himno gracias mi Cristo te damos campaña por 15 aniversario aleluya I'm <laughs> not make mm me -hmm. Aleluya. Fuerte la plaza para Cristo Jesús.